Bueno, aquí estoy de nuevo, vamos a esperarlo, vamos a esperarlo, mientras tanto, mientras lo esperamos, a ver, yo voy a ir eh, compartiendo con ustedes, eh, no solamente lo que es y reiterarles el título del Space de hoy, pero también eh, pues mencionarles y recordarles un poco lo que es la normativa del Space de nosotros aquí en Políticamente Incorrectos, el día de hoy. Eh, desconocemos en ese hashtag el 21N por espurio donde los pactos de fraude y cohabitación no tienen límites. Les comparto la normativa que por favor las personas que vayan a, a ser hablantes, uno no lo deben solicitar eh, Twitter y los Space, lastimosamente piensan en repúblicos en mi tweet personal y por eso lo pasamos a republicos Siempre nos han eh, puesto problemas en agregar hablantes. Entonces, la persona que quiera ser hablante, por favor, nos solicita eh, ser hablantes y de esa manera poderlos ingresar. Eh, la otra, hay una manita que, que se mueve en los iconos. Eh, esa manita ustedes pueden ponerla para solicitar el derecho de palabra. Eh, las personas que estén siendo hablantes y tengan un micrófono abierto, por favor, silencien el micrófono mientras las, perso o las otras personas están hablando y por favor no interrumpan a la persona, valga la redundancia, que esté hablando. ¿Ok? Por favor. Les quiero recomendar, porque nosotros tenemos el día de hoy el doctor Álvaro y yo, nueve preguntas para el doctor Franceschi. Entonces, si la, hay personas que quieren ser hablantes, los vamos a intercalar con el doctor Álvaro y conmigo, pero por favor no se pasen en su opinión, pregunta o cuestionamiento, lo que sea, todo en el marco obviamente del respeto no se pasen de un minuto. Lamentablemente tenemos que ser muy concretos y muy directos a la hora de hacer las preguntas para que esto no se haga eterno porque siempre nosotros tenemos programado los space de aproximadamente hora y media. Eh, por favor, sean claros y concisos, esperen su turno. Lo importante es que todos eh, hagamos de este espacio un, un, un debate, un compartir de de aportar ideas, criterios válidos y coherentes porque todos son importantes, ¿ok? Les pediría encarecidamente que compartan desde ya, desde este mismo momento, este espacio eh, en su timeline, o sea, en su Twitter, para que sus contactos y las personas vayan llegando aquí a este espacio y, y este mensaje sea y llegue a muchas más personas. Entonces, con eso vamos a comenzar y le doy la palabra a mi gran doctor Álvaro y dándole una gran bienvenida a nuestro doctor Franceschi. Gracias por acompañarlos y que Dios me lo bendiga y siempre me le dé mucha salud. Bueno, eh, decía al principio cuando el doctor Franceschi eh, se tuvo que desconectar, que soy Álvaro Guerrero, les doy la bienvenida a nuestro espacio de... Eh, políticamente incorrecto de todos los jueves a las 7 de la noche hoy nos vestimos de gala con el repúblico mayor eh, el doctor Alberto Franceschi es un lujo, es un honor tenerlo aquí con nosotros esta noche y entonces vamos a tratar de obtener de él la mayor información y obtener de él eh, su opinión acerca de las elecciones del 21 de noviembre que este se acercan ahora y van a ser en Venezuela eh, y la opinión de don Alberto va a ser, es sumamente importante como siempre, este, como siempre. Vamos a comenzar, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros y comienzo eh, dándole entonces un saludo al doctor Alberto Franceschi, quien eh, pasamos a hacerle... Una pregunta, don Alberto. Muy buenas noches. Buenas noches amigo. ¿Cómo estás? Está bien, bien, muy bien. Okay. Don Alberto, este, en Venezuela eh, hay una situación muy frecuente eh, por las redes sociales y por los medios de comunicación, que es que cuando a los ciudadanos se les dice que no voten eh, que se abstengan de votar porque a través de, que tenemos que desconocer estas elecciones y, y ese desconocimiento se, se tiene que manifestar es a través de la abstención el día el día de los comicios entonces siempre la respuesta común es ok, pero si ustedes si nosotros nos quedamos en la casa si nos vamos a quedar sin hacer nada en la casa ¿Cuál es la otra alternativa que ustedes ofrecen? Vamos a esperar que sea un meteorito que acabe con Maduro. Vamos a esperar que lleguen los marines. ¿Qué podemos hacer nosotros para que acabe con Maduro? Porque ya las protestas, no, nadie va a las protestas. Nadie este, tampoco quiere quedarse en la casa como que sin hacer nada. Entonces, hay, hay una intriga dentro de la gente que se pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la otra alternativa a Maduro y a Guaidó. ¿Qué ganamos quedándonos en la casa, desconociendo los comicios y, y, y absteniéndonos de votar? Ya. Bien, mm. amigo Álvaro, y todos los presentes. ¿Y qué se gana yendo? Porque mm. a la pregunta ¿qué se gana no yendo? Se le responde ¿y qué ganamos si vamos? No ganamos estrictamente nada. Es una... Esa es una pregunta, algo así como tú vas a los, al, al circo romano hoy donde van a decapitar no sé cuántos cristianos lo van a entregar a los leones. O sea, ¿uno va o no va? no puede ir si quiere divertirse viendo a jugar cristianos por los, por los leones, ¿verdad? O <risa> voluntarios allí que, y que peleaban los gladiadores. Este, cuando en Sudáfrica, por ejemplo, imperó durante 60, 70 años el apartheid, el apartheid, como lo llamaban, la, la separación racial y la disminución drástica de los derechos de los negros, eh, los blancos que dominaban el 2%, con el 2% de la población dominaban el país de 90% de negros, este, y convocaban elecciones, eh, si te registrabas y cumplías no sé cuántos requisitos podías ir, los negros boicoteaban, o sea, no asistían a esas elecciones. ¿Qué le aconsejamos nosotros? ¿Ir a votar por el régimen que garantizaba la continuidad del apartheid? Este, a ver, en Venezuela, en 1957, el 15 de diciembre, Pérez Jiménez convocó un plebiscito. En el plebiscito, con la oposición perseguida, encarcelada, en el exilio, etc., Pérez Jiménez llamó a ese plebiscito con dos tarjetas, una redonda y una, y una del FEI, del no sé qué vaina del, del país frente, no sé qué cosa. Y la otra era una tarjeta roja, era, nada subliminal. ¿Se votaba rojo por el comunismo o se votaba con la tarjeta azul eh, redonda por Pérez Jiménez? La gente no fue a votar. Sin embargo, Pérez Jiménez dijo que había ganado por paliza aquella aquel, aquel previsto. Y yo soy de los que creen que se efectivamente ganó, pero eh, habrán votado en esa elección el 10-15% de las elecciones. este A la gente las recogían en camiones y todos los extranjeros fueron para agradecer a la, a Pérez que les había admitido en la, en la población venezolana con plenos derechos, digamos, incluyendo el de votar por la continuación de la dictadura. O sea, las estafas electorales, mis amigos, es una costumbre tan vieja como, la, como los regímenes sociales o, la, o, la, o las castas dirigentes de no importa qué país. Miren, lo más eh, curioso de esto y lo más denigrante de estas cosas es que empiezan a ganar terreno hasta en los propios Estados Unidos la estafa electoral institucionalizada el amigo Godo por ejemplo eh, eh, Fernando Godo uh, habían elecciones para el, el Consejo Municipal de, de la Alcaldía, perdón, de Hayalía y él se entusiasmó y tal y todos nosotros, sus amigos y tal, celebrábamos que Godo podía tener y bueno y en todas partes paraba el tráfico y la gente lo quería y tal y entonces hacen incluso una encuesta a boca de urna que llaman a la salida y godo con su gente garantizó que dice él habían por lo menos 70% de la gente que afirmaba haber votado por él eh, detalle solo votaban en la en el sitio de la votación unas 2.000, 3.000 personas voto por correo 20.000 está en el voto por correo, le echan una paliza que se acordará toda su vida, porque sencillamente no tenía la logística para pagar los vagos y maleantes que adulteraron todas esas boletas y llenaron, hasta pusieron esas urnas de boletas eh, por un tal Bobo este, contra Godo. Pues bien, al propio Trump, presidente de los Estados Unidos, le hicieron una estafa colosal. ¿Y cómo hacer para... Eh, no creer que también en Venezuela, después de 22 años de estafa del chavismo, va a hacerse una elección limpia. No es limpia, es una estafa del régimen para consagrarse una vez más como el tutor. Ah, y si hay algunos que pasan, esos son los que pasan el examen, suficientemente áulicos, suficientemente sinvergüenzas, ladronzuelos, cómplices de crímenes de todas clases este sí, deja pasar este y ustedes eligen de los 24 gobernaciones necesitan 23 necesitan uno o dos que atestiguen que aquellas elecciones sí valía la pena y alcaldías son 300 y pico bueno, vamos a dejarles 15 vamos a jales 20, vamos a jales 30 pero 300 son del gobierno o sea esa eh, participar en esa mascarada, bueno magnífico, el que quiera que participe a mí me parece digno de un, de, de un amoral de un inmoral participar en esas elecciones como candidato o como compinche del gobierno en esa estafa gigantesca que significa hacerle creer a los venezolanos que hubo una consulta democrática ¿no? al igual que la partida de Sudáfrica o al igual que el plebiscito de Pérez Jiménez eh, o igual que otras 20 elecciones en Venezuela es el gobierno el que decide quién gana y quién no gana. Una vez hubo una excepción, dos excepciones. Fue en la, el voto por la reforma que eh, las Fuerzas Armadas le dijeron a Chávez usted no puede decir que ganó si tiene dos tercios de los votos en contra. Entonces Chávez dijo que sí había ganado la reforma pero por una victoria pírrica de mierda, de algunas, de, de algunas décimas. Bueno, y se encargó desde ese día en doblegar lo que hubiera podido quedar de oposición. Allá, ahí salieron los alamecates de Globovisión con Alberto Federico Ravel a la cabeza al día siguiente proponiendo las llaves un pacto contra la corrupción. Un pacto con el jefe de los corruptos para pelear contra la corrupción, según la Globovisión oficialista de entonces y que ahora, bueno, ya es narco, una televisora narco. Bien, entonces, esto de los cómplices hay de distintos matices, de distinto grados y con distintas, digamos, modalidades. Eh, hay otra elección que ganó la oposición, que en realidad a mí me confesó el, el almirante Baduel por teléfono, este, y se lo dijo a un amigo mío que él fue a visitarlo, mi nombre, que también murió el pobre, este... Baduel le contó cómo en esas elecciones de la Asamblea Nacional el chavismo había sacado solamente 16 diputados y la oposición 130 130 le admitieron que había sal, que había primero sacado 112 113 y no habían sacado bien la cuenta de que con eso todavía tenía dos tercios la oposición, entonces también le quitaron eso inhabilitando tres, cuatro de Amazonas y quedó en 109 entonces ya no había dos tercios que eran los votos que se editaban en la Asamblea Nacional para este para poder anular leyes fundamentales con dos tercios pues bien, se quedó así las elecciones en Monaga, perdón, en Amazonas nunca se hicieron para su a los pobres indígenas que sacaron de ahí y este y ¿qué pasó con esa asamblea nacional? Henry Ramos sacó los retratos de Chávez la, la, el primer mes y echó unas roncas allí, a los dos meses estaba ya de sonrisitas con Maduro en el presidio de la asamblea este después dejó a Borges que lo recordamos por una escena patética en el segundo año, quiero decir, cuando un coronel allí en, una, en un un destacamento que cuida el Congreso de vaina no lo clavó en cabeza contra el suelo, un empujón que le echó se me sale de aquí y lo sacó de ahí a presidente de la Asamblea Nacional, Bien, el tercer año entonces quién fue el, el, aquel cabeza blanca del grupo del filósofo Arzum, anodino y absolutamente indiferente del país Omar, Omar, Omar, Barbosa, Gutiérrez. Gutiérrez. Omar Barbosa Gutiérrez Omar Barbosa Gutiérrez Termina Barbosa y a quién le tocaba le tocaba a voluntad popular y no conseguían, porque o estaban presos, o estaban huidos, y entonces consiguen un buen muchacho de ahí de la Guaira, que para entonces no creo que hubiera sido un gran corrupto, y lo transforman en el jefe de los corruptos, el señor Guaidó. Le hacen esa pantomima de jurar en una calle Caracas que iba a ser presidente de Venezuela, presidente de un gobierno interino, no sé qué vaina, y bien, tenemos dos años y medio de estafa. Del señor Guaidó, que se conformó sin no ser presidente, ¿cómo se llama? Interino, pero sí ser el que maneja monómeros y el que maneja no sé qué en enjuagues de circo y el que maneja no sé qué otra cosa y algunos reclamitos por allí, y vuelta y vuelta en Caracas y vuelta y vuelta por este, América Hispánica, que le dan la bienvenida de, de un poco invitado inconveniente, más de uno de ellos, y va a España y no lo recibe el. el, el el presidente del, del país, pero sí lo reciben entonces los partidos izquierdistas y, y y lo recibe sobre todo este la derecha cómplice de el gobierno de Sánchez. Y el disparate que incluso cometieron nuestros amigos de Vox de tomar en serio lo que dicen los venezolanos, que ese era el jefe de la oposición, que era el jefe de la oposición, y así como tal lo recibió Duque y lo ayudaba Duque y lo ayudaba el Grupo de Lima y hasta... ¿Pero por qué? Porque lo ayudaba Estados Unidos, y lo hacía representar Trump primero y luego Biden. ¿En dónde terminó el amigo Guaidó? Por ahí anda, como alma en pena y representándonos supuestamente en la, como heredero de aquella Asamblea Nacional. Y bien, después eligieron otra Asamblea Nacional que es la que está ahorita, donde ya no están los de la oposición. ¿Y cuántos hay allí de la oposición? Yo ni sé, de la llamada oposición. Y ahora convocan entonces a toda esta estafa de las alcaldías y gobernaciones. Y hemos llegado pues al colmo de todo. El candidato fundamental este, de, de Carabobo, por ejemplo, un murciélago, <ríe> un murciélago que eh, el, el vampiro este la, la cava. Por allá hay otro opositor, Vario Pinto, no sé qué, Calaña, y por allí algunos elegirán, me imagino. Al fin y al cabo, las últimas elecciones a el gobernador le dieron cuatro o cinco a la oposición, ¿se acuerda? Y que entonces, pero fueron a juramentarse en la constituyente, entonces los votaron del partido, este, Acción Democrática sobre todo, pero volvieron calladitos, ahí son parte de esos partidos todavía. Y bien, todo esto para un poco contarles que esto no es una historia realmente seria que uno pueda hablar de unas elecciones en Venezuela. Esto tiene su historia, la historia de 22 años de estafa del chavismo que empezó con aquella asiaga este, convocatoria a la constituyente el 15 de abril bajo el diluvio y el deslave de Vargas y dicen ellos que sacaron el 60%, ni fue el 60%, en Vargas no se votó y este, se cree participó el 35, 32, por ciento eh, de los inscritos en el censo electoral. Y la oposición sacó 60, perdón, 40, 45% de los votos, pero solo entramos a en la constituyente 4%. En realidad, yo no voy a decir que todas fueron estafas, pero en esa estafa yo confieso me a culpa. Yo participé en una de esas estafas como proponente de, de las la listas de oposición. Este, y me pusieron entonces allí, saqué uno de los cuatro que entramos a la constituyente por circuito nacional. ¿Y qué hicimos? Bueno, poco y nada. Armamos una algarabía allí de seis meses. ¿Y qué pasó con esa constituyente? Bueno, quisieron hicieron lo que les dio la gana. Lo que les dio la gana. eso sería un cuento muy largo contarle la, la cantidad de sí. cosas que discutimos allí. Pero Señor, ¿Ah? Señor Franceschi, me gustaría preguntarle algo. Por favor, avíseme cuando pueda permitirme hacerlo. Ah, está avisado. Sí, yo le, yo le aviso, yo le aviso, señor ligeramente. No sé cómo te llamas, pero yo le aviso. Eh, eh, dígame si es Regulo Boscán. Regulo. Periodista ¿Sí? Regulo Boscán desde la ciudad de Maracaibo, el programa radial ligeramente hablando. Okay, Regulo. ¿Régulo? ¿Régulo? No no el micrófono, Regulo, para que y, y, y nosotros perfectamente tendrás el derecho de palabra, pero mientras tanto, para que no interrumpamos al doctor Franceschi. Claro, por favor, gracias por aclararme las reglas de la participación, las desconocía, porque es la primera vez que utilizo este este mecanismo y esta dinámica. Bien, Muy amable. bienvenido. Bienvenido, bienvenido. No mato, don Regulo, yo interrumpo. Escúcheme, este cuento es un cuento eterno. Lo interrumpo aquí, pregunte usted y seguimos hablando. Dele. Bueno, antes de, darle, antes de darle la palabra a Ligeramente, porque yo sé que es muy importante lo que él de hecho va a preguntar y además que eh, tiene una gran relevancia porque estás en Venezuela, perdón que yo no sabía tu nombre, gracias a Dios, el doctor Álvaro, sí. Yo, eh, porque la dinámica, para que ustedes sepan, yo lo mencioné al inicio, es de que el doctor Álvaro y yo cada uno hacemos una pregunta y las personas que van siendo hablantes lo vamos eh, metiendo en medio de nosotros dos, ¿ok? Entonces, ante, eh, para hacerle la pregunta que le tengo yo al doctor Franceschi, no es, no es larga. De hecho, doctor Franceschi, usted me va a decir ya de entrada, Joana, de nuevo estás dictatorial. Pues sí, de nuevo estoy dictatorial porque Está esta pregunta... Dictatorial, de a regulo, chica es que esta pregunta que le voy a hacer yo le quiero agradecer demasiado a Miguel Trusman que está aquí conmigo y con nosotros aquí compartiendo este espacio porque él hace creo que dos o tres días hizo un tweet y yo quisiera para estos literales son cinco literales que le tengo porque son cinco preguntas cortas porque con el favor de Dios que estoy haciendo la autograbación de este space yo después voy a sacar el extracto de esta pregunta doctor en concreto, para después subirla en todas las redes sociales, porque son cosas muy puntuales, que nos gustaría esas respuestas cortas a estos cinco literales, porque es algo, y es una constante que se ve en redes sociales. Y todo va en esa rápida respuesta, doctor, porque son típicas preguntas y emplazamientos de fanáticos de la falsa pseudoposición eh, venezolana, que siempre nos hacen a las personas que pensamos y que tenemos esas ideas prácticamente muy parecidas a todo lo que usted eh, mencionó anteriormente entonces siempre nos dicen para que usted no lo responda cortamente, usted qué propone yo propongo tumbar el gobierno pero no puedo tumbarlo muchísimas <risa> <risa> gracias es una dictadura, gracias, la una dictadura de criminales, cómo la sacamos no hay manera de sacarla sino por la fuerza por un estallido general de violencia, el país no quiere eso. No quiere eso porque hemos ido es, aceptando la tesis de los idiotas de la oposición que proponen la idiotez de creer que el gobierno le pueden ganar en su terreno electoral. Y entonces, bueno, ahí estamos es pues, una... Es una calma chicha, es una, ¿cómo se llama? Es una, un juego, que no, una bola que no tiene ni boche ni arrime. Ni en base el gobierno ni, ni, y nadie cree en ese, en ese mismo gobierno. Responsable es la dirección de la oposición que ha sido lo que nos ha llevado a este triste destino. Absolutamente, literal B. Entonces, <risa> llama a los marines, es lo que nos dicen, doctor. Los marines no quieren venir porque eso depende de el presidente de los Estados Unidos. Si el presidente de los Estados Unidos estima que peligran sus intereses, entonces manda marines, aviación, todo lo que haya que mandar. No peligran, lo deja quieto. Eh, los, los norteamericanos hacen una especie que llaman control de daño. De hace 10, 15 años llegaron hasta insinuar un apoyo mediante Clinton, mediante la gente de Obama, que ya se desplazó a Cuba y mantenían una embajada abierta este, visitas del señor Shannon a Maduro y que fue Dios dado a verlo también en Puerto Príncipe yo, Shannon era del Departamento de Estado hasta que llega eh, Trump y echa a perder el, el, el hábito ¿no? De, de además apoyar al gobierno Santos bajo Obama que además quería apoyar a, a, a Maduro y a, y a la FAR y, y a Cuba ¿no? Entonces, esa, esa etapa terminó y empezó entonces la de Trump, Trump que era un aparataje del Departamento de Estado que no quería cambiar rápidamente de política, insinuó que la iba a cambiar, empezó a cambiarla, empezaron las sanciones y empezó una, una, un simulacro de bloqueo allí en el Mar Caribe contra la, eh, el tráfico de drogas, pero cuando estaba en lo mejor para agarrar vuelo, lo sacaron con una estafa electoral que sacaron a Trump de ahí. Y volvimos otra vez para atrás. Ahí anda el, el segundo de abordo del Departamento de Estado detrás de Shannon. En la época de Obama, el señor Story ahora es el embajador y anda allí desde Colombia viendo, buscando pistas para volverse a entender con Maduro. Maduro ha entendido eso y más que nunca, bueno, convoca a, a unas formas de colaboración y Rusia y Estados Unidos se prestan para montar el diálogo de México. Y el sinvergüenza este de México, el presidente, bueno, le gusta mucho, pues, eso de andar de andar buscándole un espacio a Cuba y a Venezuela y a los sandinistas, porque al fin y al cabo es de su misma estirpe. Y allí estamos, prisioneros de una realidad mundial donde las potencias dictan su pauta y Venezuela es prisionero, pues, de esas realidades oponentes. Así es, doctor. Literal, sé, cuando nos dicen suma y no restes bueno, yo quiero multiplicar no sé qué, no sé qué significa esa tontería bueno, es que esa tontería es que como hablan siempre esa falsa opoficción porque es una opoficción ellos siempre dicen que la unidad y la unidad y la unidad entonces por eso siempre nos bueno, poner, apelan al descalificativo un... en decirnos suma y no restes yo solo voy a poner un símbolo de estas votaciones. Eh, ¿Cómo que se llama el, el que va candidato por Varinas? Este, ese el de Cúcuta. Cúcuta. ¿Ah? El de Cúcuta. El que el, sí, el, el que andaba de los burdeles de Cúcuta. <risa> es que se me olvida el nombre. este No sé. Superlano. Superlano. Lano, superlano. Exacto, gracias. superlano. superlano. Eh, ese señor es candidato. Era el presidente de la ¿Cómo se llama esto? De la Comisión de Contalería que le extendió una carta de buena conducta a Alex Salles. Esa es la gente que están eligiendo en Venezuela ahorita. ¿Bien? A los que le lavan la cara a Alex Salles, a los amigos de Guaidó, que también pasó por la Comisión de Contaloría, y se entendieron a la misma maravilla con el gobierno y perdonaron todos sus desafueros. Este, esto es una votación entre el gobierno y los que han sido amigos del gobierno. Aquí no hay enemigo del gobierno porque si fuera enemigo del gobierno hubiera perseguido, o tuviera bajo tierra. tuviera Hubiera tenido el destino de Oscar Pérez, hubiera tenido el destino de, de otros militares, de, de, de, de aquel concejal que mandaron desde, desde el décimo piso del SEBIN. Y lo mandó el mismo SEBIN que después era dirigido por el señor Moreno este que está aquí en los Estados Unidos cantando ópera, ¿cómo se llama? Este... <risa> Ay. Zap, zap. no chica el que estaba el, el que estaba en el golpe con, con Leopoldito Figuera. el 30 de abril Figuera, Figuera. ese es el sevin de Figuera eh, que tenía un golpe contratado con, con Padrino y se echó para la última hora y con el señor este eh, Leopoldo López terminó Leopoldo fue cambiándose de la embajada de Argentina, para la, no, de la embajada de Chile a la embajada española para facilitar su salida a, a... Mira, creer en esas elecciones, creer que Leopoldo López se fugó tras una complicadísima operación de inteligencia y no después de una oportuna llamada del Sevilla diciendo dale clavo esta noche que no vamos a ver... <risa> no vamos a estar en esa calle bueno este, no, chico, este es demasiado estafadores de juntos. junto, a uno le fastidia hablar de política, porque aquí pero lo peor de la cosa es que la gente sí les cree, chica, la gente les cree a esa oposición mugrienta y ladrones, y digamos impostores de todo tipo ya llegará de que, es. que todos estos cuentos salgan, así es doctor, los tres literales siguientes se los puedo poner en uno solo porque yo sé que los va a rematar de una cuando nos dicen, no votando ayudas al régimen, es mejor votar para ganar espacios y la salida es electoral. ¿Qué les decimos? Bueno, que votando ayudas más al régimen porque consagra su sistema electoral de estafas al infinito como si hubieran sido válidas, ¿bien? Como si hubieran de verdad una consulta democrática por medio. Ese es un falso dilema. Ese es el dilema de los estafadores del gobierno y de la oposición y nosotros nos negamos a participar en esa estafa. Pues. Ojo, no se trata de votar de tal o cual manera, no. Es no ir a esa mierda de votaciones. Absolutamente. Muchísimas gracias. Entonces, ahora sí vamos a ir intercalando eh, la palabra. Tenemos en la lista a Ligeramente, que es el licenciado Reinaldo, si no me equivoco es tu nombre. Tenemos después a Lía, Asino, luego tenemos a Andrés y luego tenemos a César. Les digo, y repito nuevamente la mecánica, eh, ahorita va a participar ligeramente y luego vuelve el, el doctor Álvaro, viene Joana de nuevo y ahí sí vamos con elía y ahí sí sucesivamente nos intercalamos entre el doctor Álvaro y yo a los demás participantes. Entonces, ligeramente tienes la palabra. Bueno, es un monopolio muy interesante, pero aceptamos las condiciones como súbditos de sus, de sus deseos, ¿no? Pero lo digo en broma, buenas noches. Johanna y Álvaro se juegan el programa para ello. ¿qué te parece? Es, es una costumbre a la que estamos tan acostumbrados en este país <risa> que terminamos sintiendo que es una prolongación de lo de siempre. Dios Pero tam, también sabemos que es gente valiosa, gente valiente, gente capaz, gente que organiza, que promueve y que participa aquí con el corazón de lograr que algún día esta pesadilla pueda terminar Yo quiero comenzar saludando a todos los oyentes, presentándome ante ustedes. No me voy a poner autobiográfico porque esto no es para esto. ¿Quién es candidato? Absolutamente a nada. La única candidatura que tiene mi corazón es ser un hombre feliz en un país de paz. Y eso parece muy cuesta arriba por ahora. ¿Cómo lograste ser feliz ahí? No, estoy tratando de lograrlo. No puede ser feliz uno aquí. Por eso soy candidato a ser un hombre feliz porque este gobierno castrocomunista me eh, castró de la posibilidad de serlo. No puedo serlo porque soy un profesional con 20 años de profesión. No puedo comprar un par de zapatos. Mi familia no consume las proteínas necesarias. Soy un profesional graduado con honores, con posgrados, un hombre trabajador y de paz pero que vive bajo la opresión de una bota militar maldita y arrastrada. Y yo no puedo evitar emocionarme porque sé que hablo con un hombre de emociones que a veces ha corrido el riesgo de ser mal ponderado por la claridad meridiana con la que expresa sus ideas. En ese sentido no solo lo felicito, le solicito que no deje usted de hablar todo lo que nos dice porque me llena de alegría saber que hay gente capaz testicularmente de decir las cosas tal y como se llaman. Y, y ováricamente también, como mi amiga. Seguramente, seguramente lo son. Pero paso de una vez al, al, al, a la idea de no convertirme en otro monopolizador, de no tener monómeros en las manos, de no tener Sidgo en mis manos. Para preguntar y para comentar, el, el panorama que se nos vende es asiago, pero es cierto. Yo comulgo completamente con su tesis de que estas elecciones son una pantomima bufa y ñoña, que es una entelequia que se nutre de su propia estofa, que no va a parar a ningún lugar, y cuyo único resultado es complacer al régimen con la connivencia de sus títeres de turno y asistir a un espectáculo en el que se van a burlar nuevamente del pueblo venezolano. Haga volverlo a hacer. Se nos abre entonces una posibilidad que es una intervención militar que se torna cada vez más lejana. Yo no me imagino a los marines disparando en medio de la torre de parque central. Dios nos libre. Pero creo, doctor Franceschi, que debo respaldar una tesis y tengo que ser muy audaz y muy responsable con lo que voy a decir. A mi manera de ver la única forma de defenestrar del poder a este papanata llamado Nicolás Maduro, es con una movilización y una movilidad de gente tan abrumadora y tan dispuesta a hacer lo pertinente que aún no veo claro quién va a conducirlo. Y temo, doctor Franceschi, que si se trata de un estallido social espontáneo, esto corre el riesgo de degenerar. Y el régimen tenga una vez más la excusa del control del orden público. Amigos que me escuchan, Maduro no tiene la menor posibilidad de frenar una avanza de personas que se lancen a las calles con el espíritu de la verdadera democracia a protestar sin detenerse. Porque no puede hacerlo, Maduro no podría soportar eso. Pero estamos mal dirigidos. Estamos mal conducidos y nuestros dirigentes de oposición, quienes no son millonarios, hoy andan en busca de serlo. ¿Cuál es entonces, doctor Franceschi, le pido una, una, un rotundo vaticinio del cronos, de los tiempos, que según usted y su experiencia debemos esperar los samuráis que estamos aquí en medio de estas dos bandas de pillos y de estas dos sectas de bandoleros que no tienen escrúpulos a la hora de golpear al pueblo de un lado y del otro. Perdóneme si me emocioné, pero bueno, es lo que mi corazón siente. pues. Gracias por, tu, por su amable atención. Bien. Mira, yo creo que si tú das con esa clave nosotros lo suscribimos. Porque la suscribimos. La dificultad está precisamente en encontrar esa vía. Tú dices algo que es en abstracto absolutamente correcto. Si hay una movilización general que confronte abiertamente el régimen, pues entonces estaríamos sacándonos la lotería. ¿Bien? Porque significa que habría entonces la oportunidad de echar abajo a patadas este régimen. Ahora, esas condiciones que sí existen para hacerlo, le falta la fundamental, la dirección, la dirección que permita este, efectivamente llegar a ese tipo de escenario. Yo no veo cómo podemos lograr con esa dirección actual un escenario de confrontación abierta. Más creo probable que se produzca una especie de agotamiento absoluto y total de los resortes de sostenimiento, de, de mantenimiento, de, de auto... No sé cómo llamarlo. Es decir, esta, esta, este juego de fuerzas que mantiene el régimen tiende al agotamiento. Sí, absolutamente. Entonces... Por ejemplo, yo he tenido serias noticias que hay rumores múltiples en la Guardia Nacional que es el nido de los cacos ¿eh? sí. de las Fuerzas Armadas, pero que son el único poder real existente de despliegue de unidades en todo el país, en pequeñas unidades de control poblacional y de territorio, y que tiene la ventaja sobre las otras Fuerzas Armadas que tienen una perfecta sincronía de movimiento en base a, al control territorial, para resumirlo, ¿no? O sea, de haber un movimiento en Venezuela es la Guardia Nacional, dirigida por un ampón, que es el tal Reverol, jefe del cartel de los soles. Indudablemente lo es. Entonces, yo no sé si al señor Reverol un día de esto amanece con la bragueta para atrás, porque lo quieren sacar los otros segmentos de las direcciones militares o el propio liderazgo civil, comillas, lo de civil de Maduro, y entonces entran en conflicto abierto porque el 90% de los, de, los, de los cambios de régimen este, no es tanto la presión que viene de abajo, sino la presión que desde arriba se establece entre los aspirantes a ser los monopolizadores de ese poder. Yo he sostenido la tesis un poco, un poco peregrina de que se van a caer a tiro entre ellos. Yo no puedo andar diciendo esto como una tesis de, de, de bien expedita hacia el poder porque él, ya que empiecen a caerse a tiro vaya usted a saber cómo termina. Pero el régimen está en las últimas porque no va más la economía socialista, no va más el reparto de comida, no tienen los ingresos que le permitan sostener una amplia burocracia clientelar. Han dolarizado toda la economía, los salarios no están dolarizados, pero este, la vasta clientela dependerá de que el gobierno y el Estado sigan funcionando generando divisas de la renta y no hay de que... porque acabaron con PDVSA, acabaron con las, con la, con la, con las empresas básicas, acabaron con PDVSA y han acabado con las fuentes de ingresos. Y acabaron con la posibilidad de emitir moneda con la que con inflación o hiperinflación este, eh, subsidiaban el gasto público y pagaban aunque fuera con billetes prestados este, de, la, de las imprentas que no habían terminado de imprimir cuando ya había perdido la mitad del valor cada billete de ellos. Entonces es una situación terminal. La economía chavista no va más. El socialismo se acabó. Los clas se acaban la repartida real se acaba, la dolarización se los comió vivo y ellos como casta de 4 o 5 del país celebran esa dolarización porque por fin pueden volver a mover su plata en los circuitos bancarios allí donde los dejan establecerse o, o parar sus aviones privados o parar, digamos, sus autos de lujo este, o sus pasajes de avión que todavía no se, lo, no se los quitan, digamos, de muchos destinos del mundo. Esa casta está condenada a perecer, pero hay que empujarla. Y si, como empujadores, tenemos a Borges, a Caprilito, a Leopoldito, a, a, ¿cómo se llama? Al Guaidó o a estos, eh, digamos, paniaguados de 20 años de, que han envejecido capitulando y vendiéndonos el alma. Bueno, yo la verdad que no sé cómo es que se operan estos fenómenos, amigos. No sé cómo es que va a ocurrir. Esa clase política ya cumplió todos los pasos para ser suicida, para ser, digamos, después de haber sido homicida, pasar a ser suicida, porque ¿qué es lo que puede sostenerlo en el poder? ¿Y tú sabes cuál es la gran palanca que sostiene este poder? La complicidad de la oposición. Sí, claro. El presentarles como, una, como, una, como un gobierno legitimado, por un sistema electoral y como los yanquis le meten a la idiotez política creyendo que si es por elección, si sí vale el gobierno que se designe, ellos mismos todavía apenas empiezan a sufrir las consecuencias de tener un gobierno ilegítimo porque electoralmente fue fraudulento el gobierno Biden. Bueno, quizás todavía no alcanzan a entender que nosotros somos hijos del fraude electoral desde la propia constituyente del año 2000. entonces ¿Qué puede uno decir sobre un país que perdió la chaveta, que perdió la brújula, que perdió su empresa, que perdió sus bancos sanos y se quedó con los bancos de los narcos o de los traficantes de blanqueo o de las industrias privilegiadas, eh, digamos, vendiéndole a un mercado cautivo y con nexos con los, con los que los dejan funcionar? Eh, ¿Qué hacer con un país aislado comercialmente? Este, bien, bien. No sé, sinceramente, uno puede echarle ganas al asunto y suponer que al, alguien nos ayudará, pero estamos ya muy viejos como para andar pregonando los Reyes Magos. Esto es una y usted a lo mejor tiene razón en lo de la propuesta, no es que sea suya, es una es una propuesta que viene de, la, de lo profundo de la historia, el estallido social puede eventualmente ser la única salida. Pero la pregunta usted mismo no puede responderle igual que yo no puedo. ¿Seguramente. ¿Y, quién, ¿Y quién dirige el estallido social? ¿Y qué, ¿Y qué proponemos en lugar de Maduro? ¿Qué se pone? Bueno, yo le voy a ser sincero. Yo no voy a andar con el jueguito tonto este de proponerle alternativas frente a Maduro. Este, pongan a fulano, elijamos a fulano. No, si que nada de eso vale, todo es estafa. Perdónelo detenidamente, eh, digamos, caramba, no voy a decir que cantinflérico, pero caramba, una, una especie de darse vuelta a uno mismo sin encontrar una salida eh, con el léxico apropiado para decirle la solución es tal. Yo creo que la crisis del Estado está en una situación terminal y que en ausencia de control del territorio el país tiende a la fractura territorial. Aquí, si se alza un sector y se queda con la Mitelo Llano, o se queda con el Zulia, o se queda con el Estado de Bolívar, no sería nada extraño, porque lo que hace a un Estado es la unidad de su territorio y una fuerza, digamos, una capa cortical, que son sus fuerzas armadas las que logran constituir la defensa de ese Estado común a todos. Pero si el Estado no es común, y ya Yulexi controla Petare, y el otro controla este, cómo se llama, la 905 y el tren de Alagua controla para acá y los, y los planes de Oriente de, la, de Puente Ayala controlan Barcelona y controlan Cumaná ¿qué es lo que queda por decir? vienen las guerrillas de Irán que ya se han establecido, el Jizmulá pero también vino la gente de Israel que anda cazando, cazando terroristas del Medio Oriente en Venezuela y también están las FARC y el ELN pero el ejército colombiano cualquier día de esto puede verse tentado a echarle una perseguida al interior de la frontera de manera que este bochinche de grupos armados, de franes, etcétera, vaya usted a saber cómo termina en la disgregación de un estado nacional en estado de coma como está el de Venezuela bien, esto es interminable mi amigo, no sigo gracias doctor bueno, en privado hemos acordado el doctor Álvaro y yo que le vamos a dar la palabra seguidamente a los que están de hablante entonces vamos a escuchar eh, y tiene la palabra Elías. Oh, buenas noches. Uh, soy de Namibia. Namibia, y Dios mío? Estuve, estuve en Venezuela por 10 años. En Venezuela soy un cocho, pues, soy de Estado Mérida. Mm -hmm. Dios mío, qué vuelta del y... mundo y eh, me encanta la política venezolana pero voy a comentar como, uh, como yo conozco con una experiencia mío con la política venezolana por esos 10 años que de conocimiento y eh, allá en venezuela pues uh, eh, uh, específicamente en la posición que voy a empezar, que yo no veo un buen juego que juega la oposición. Eh, que, like, eh, cada uno en la oposición de Venezuela quiere ser presidente, no sé por qué. Porque el el, mujer, el, el mejor objetivo es la, eh, la mejoración de la economía. que Venezuela es un país más rico, lo país más rico del mundo. que como aquí en África, nosotros decimos lo comparamos con, con los países como Libia, Congo, los países que tienen muchos recursos. Pero como alguna gente juega la política en Venezuela, es como uno tiene la riqueza en la mano y usted la está jugando con la riqueza. No sé por qué una un, un liderazgo que tiene apoyo de gente en la calle y está buscando apoyo a los países como Estados Unidos, esos países que no mejoran a otro país. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de Libia, uh, una, un, un país que tenía mucho apoyo de sacar el uh, presidente de Gaddafi y, y no hay solución, ahorita no hay solución, es como... como Uh, como un desierto, podría como un desierto. Hay muchos países como para dar ejemplo, pero como conozco a Venezuela, es un país, hay que jugar uh, enfocado en el mejoramiento de la economía, uh, la producción desarrollada, uh, hacer mejor, por ejemplo, como nosotros aquí en el sur de África, en Namibia, en Sudáfrica, queremos hacer directo negocio con Venezuela, pero... Uno no puede, uh, la oposición juega como, Ay, vamos a alimentar, uh, ¿por, eh, ¿por qué vamos a hacer esto, esa cosa? Y hay, hay que mejorar Venezuela, hay que jugar juntos, hay que, que proponer objetivos que, uh, mutuos que, que, son, que son muy. Uh, para cambiar Venezuela para el futuro. Pero no, puede, no podemos ser presidente de Venezuela todo, todo. Cinco personas ser el presidente de Venezuela no se puede. Y no sé, hay que, hay, la unidad es más importante. Pero así jugar, otro está jugando sucio aquí, otro está jugando así, no se puede. Y Venezuela es un país muy, muy, muy rico. Y por ahorita estoy pensando de volver a Venezuela, a visitarla, a traer uh, turistas de aquí, yo siempre hablo de aquí, Venezuela es muy bella, por ejemplo, el Estado guárico Mérida, Táchila, Ya, yeah, son muy importantes cosas en Venezuela. Como nosotros vemos, Venezuela es un país muy, muy bello, demasiado bello. Pero hay que jugar la política muy bien, con buenos objetivos, productivos. No es que estoy apoyando a los o estoy apoyando a la oposición, no. Cada uno tiene costo, o, como proponer dialogar para un futuro bueno, para trabajar juntos. Pues. Eh, nosotros necesitamos muchas cosas de Venezuela, por ejemplo, uh, cosas en materia energética, uh, en agricultura como el cacao y muchas cosas. De Pero no se puede hacer negocio porque los venezolanos que están jugando la política limitan a la gente que quieren trabajar o como. Los uh, jóvenes que están por ahí trabajando, pero la quien quiere manejar literal o, o juego político están jugando sucio. No, no, no es mentira, están jugando sucio, demasiado, demasiado sucio. No puede ir a Estados Unidos hablando mal del país. No vaya y ya busca lo mejor de Venezuela. ¿Cómo va esa gente se va a apoyar porque quieren los recursos de Venezuela, pero cuando usted se vaya en avión, diga, oh, ese loco que estaba aquí, ¿cómo vamos a apoyarlo? Así, así. Porque yo sé la verdad de Venezuela. Gracias, muchas gracias. Ok, amigo, gracias. Eh. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos con este Andrés. Eh, Andrés, buenas noches. ¿me escuchas. Bueno, sí, ahora sí, sí. Ya sí. te escuchamos. Bueno, Perfecto. Buenas noches. Eh, ¿Cómo están todos? Bueno, lo primero es que el, una una de esas cosas una una intervención sería como que muy costosa porque si ven los, los datos eh, del gasto de Estados Unidos cuando hace una intervención en cada en cada país como en como en, en Siria, en la lucha contra el terrorismo y, y Afganistán, el costo es demasiado alto, alto. Pues, yo creo que por eso que el déficit en Estados Unidos es muy alto. Eh, yo creo que aquí no se haría por, porque ahorita la situación económica de Estados Unidos es muy, muy crítica, o sea, vamos a decir, con la inflación, emisión y la deuda, no creo que haga esa locura. Ahora, como dice el, el, el Francisco, eh, disculpe, es que no escuché su nombre muy bien, el que, eh, el que estaba hablando eh, el que estaba hablando primero, disculpe, Fran, eh, usted Francisco, ¿verdad? Sí. Ok, eh, disculpe. Eh, yo creo que, eh, vamos a decir que no se haría esa, o puede ser siempre que calculan los daños. O sea. eh, ahora, eh, quería preguntarle al, a Francisco, eh, ¿cuál sería el mejor sistema electoral? O sea, porque yo veo mucho como el de, el de Canadá, que cuando, o sea, cuando hacen unas elecciones, no sé si usted haya visto las elecciones en, en Canadá, cuando, creo que fue este año, sí, fue este año, y eh, cada, por lo menos cada provincia, o creo que cada autonomía, cuando llega al 0.60 o 1.20 del escrutinio ya se dan como los resultados. Entonces yo digo ese ese sistema no se ve, se veía bien imponerlo o se puede hacer trampa igual con todos los sistemas electorales. Esa es la pregunta que tengo. Hello. Hola. Uh, guys, I think I ended up in the wrong tiene la palabra el doctor Franceschi y Andrés. I, I, I, I don't speak Spanish, I'm so sorry Missy, I'm so, so okay. sorry Ciao. entonces el amigo que habló como que se llama Andrés Andrés pero antes Andrés, de antes y, de que le dé la respuesta a Andrés Franceschi. quiero decirle a Andrés que el doctor Alberto Franceschi se llama Alberto, Alberto Franceschi corazón, Alberto Franceschi disculpe, no pasa nada no hay que nada es más tú me llamabas Francisco, Franceschi creo que viene de Francisco en el antiguo italiano okay. Ok. Mira, este, ¿qué puedo decirte, amigo Saúl? Eh, Canadá debe tener más o menos un diferencial de 200 años en su curso evolutivo interno para poder juzgar con ojos canadienses una realidad de un país este, maltratado como la Venezuela chavista. ¿tien? Pudimos ser un ejemplo de país civilizado, de hecho, íbamos a convertirnos progresivamente en los años de ADE y COPEI en una democracia bastante avanzada. Solo que a mitad de camino se pudrió todo. Porque... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, doctor Francesc. Eh, había una persona que se conectó allí, mmm, seguramente con la intención de... De perturbar la Desab paz. Sí, sí de ya... y ya la, ya la bloqueé, ya la eliminé. Claro. Que también fue removida. No, pero lo hubieran dejado para animar un poco la cosa. Mira, ella... entonces decía, a mediados del sistema democrático, desde aquí hablando de los años 70, 80, Venezuela pudo perfeccionar progresivamente su régimen político, pero escogió el camino más bien de corromper la clase política y transformar los empresarios en una casta de privilegiados eh, tan insolente, divorciados del país, que prefirieron hacer roscas, roscas de, eh, digamos, de, de aprovechadores de, de, la, de la contratación pública y del dinero fácil del gobierno. Y se constituyeron las mafias que llevaron a una a preferir que era, bueno, un, un felón militar como Chávez que diera al traste con todos los amigos de antes y poner los nuevos amigos. Y vimos al señor Cisnero pues, y al hombre y a la gente el Nacional y Universal orquestando pues la llegada al poder de los que negaban el régimen político anterior. Y lo lograron. Lo que no sabían era que el, el Chávez era un robo de vivo que quería poner otra burguesía, otro empresariado y que fue lo que se dedicó a construir hasta hoy, donde son la nueva clase de potentado y solo... Seguirán siendo potentados aquellos que capitulen de la vieja burguesía caraqueña, de Maracaibo, de Valencia, etcétera, que los acompañen en la tarea de robarse todo lo que puedan y en el menor tiempo posible. Ese país posible de tener hasta un régimen electoral como el canadiense, capaces de pronosticar unas elecciones limpias desde el 2% de los votantes, quién va a ganar. Bueno, eso ya no es posible, amigos. Nosotros seguimos es este... Uh, piedra, <ríe> piedra, plomo y candela esperando que se resuelva algún día un curso civilizado para el Estado y para, el, para los gobiernos de Venezuela. Estamos muy distantes, amigo Saúl, estamos a 15 o 20 años de poderle responder a su pregunta. Y por cierto, yo no estaría allí, salvo que esté muy chocho ya con más de 90 años. Entonces, esa es una tarea para los muchachos, para Johan amigo Álvaro, que le podrán decir cuándo podremos tener un régimen electoral con capacidad como la canadiense. A ver, ¿otra reflexión entonces? Muchas gracias, Andrés. Eh, eh, tenemos, uh, ojalá yo viva lo suficiente para poder ver en Venezuela un sistema electoral como el canadiense don Alberto. Este, Vamos, eh, señora Michelina, adelante. Buenas noches, eh, primera vez que hablo con, en esta salita con, que, con la participación del Dr. Francesc. ¿Cómo le va, doctor? Yo lo sigo hace mucho tiempo por, por YouTube. Pero no diga eso, eh, que se pone muy, con mucha edad. Hace poco, diga. No, no, yo lo seguía de aquel entonces, ¿te acuerdas cuando se hacía...? Su programa es todos los días, de lunes a sábado. ¿no? Yo, yo, tanto, y ahí hablaba, este se tanto hablaba yo. Ajá. Sí, sí, sí, mucho. Dos preguntitas, una, una preguntita. ¿Usted no le parece que su... su, eh, su eh, que le saca la piedra en el programa con el mazo dando, el este, Diosdado Cabello, lo están poniendo debajo del perfil. Yo ahora he notado que él ahora eh, tiene muy pocas apariciones. ya este, Creo que ya no es el presidente de la Asamblea, creo que no. Pero eh, he notado ese, esa poca participación en la, en la, públicamente. Entonces, eh, está haciendo ese comentario con alguien que vive en Venezuela en estos días y esa persona también ha notado algo y él en su opinión piensa que están apartando a Diosdado como están utilizando la táctica que hacen los vista cuando quieren sacar a alguien que ya le pesa o le fastidia o ya no les es conveniente entonces no sé qué usted dice eso bueno mira, que el gaster Diosdado me use en su programa este, para entresacar la frase que solo atacan las vagabunderías de la oposición y el grueso de mis análisis sobre el gobierno que él eh, apoya y, y aupa de Maduro eh, eh, quede siempre a salvo de lo que yo diga, es una típica tracalería de un ampón como él un ampón político este, es un hecho que él ha perdido poder en el partido eh, no totalmente porque él tiene una audiencia, mire hoy había 3, 4 mil personas en un meeting allí en Puerto Ordaz donde él hablaba, ayer estuvo en otro meeting etc. Lo que señala que aún tiene importancia es que en la noche de anoche y hoy en el día corrió la versión de que lo de que habría muerto y entonces hubo un gran revuelo en torno a la noticia de que se había muerto Dios, cosa que por cierto no, no era nada cierto. pero es un hecho que es una persona que está en el candelero, está de primer chicharrón en la cúpula de en la cúpula del Estado. Diosdado es una ficha imprescindible para los diosdadistas que son minoría en el aparato de, la, de las Fuerzas Armadas que está bajo control de Padrino y sobre todo eh, más bien de Reverol que es el que controla la, la Guardia Nacional que es la única fuerza con capacidad militar para pesar a favor de Maduro y a favor de de mantener el estatus quo, es decir, la actual situación en las Fuerzas Armadas. Eh, Diosdado se ha venido deteriorando desde que toda su promoción, él ya tiene 58 años, cuando uno es general de brigada, general de división, ya está pisando los 58, 60. Bueno, todos esos generales de la, de la, de la etapa de Diosdado y que él ayudó a promover en el ejército y llegaron a altas cúpulas, este, bueno, ya están todos fuera, ya están todos en su casa empantuflados. En, en de manera que el poder que exhibe Dios Dado es el poder de su control parcial, de un sector de la burocracia, de los impuestos, del, del... pero la economía está en ruina, entonces ¿qué impuestos va a haber? La, este, el, el, los impuestos estos de, del SEMIAT, que lo tiene su hermano, no es gran fuente. El narcotráfico es su principal fuente de ingreso. Pero el narcotráfico tiene que dividirlo con el ADN, con la FARC, con las otras fuerzas militares. O sea, él es parte importante de eso, pero no tiene la fuerza que tuvo en el pasado. Hay otras fuerzas en ascenso. Por ejemplo, como el... Aló algo sucedió allí que se interrumpió momentáneamente oh, en ah, el, Sí, el, una el, llamada, también. era una okay. llamada por teléfono okay, bueno, entonces le decía que esa pérdida de poder interno del de señor Diodado este eh, es un hecho o sea, nadie puede negar que él tiene muy, la mitad del poder que tenía hace dos años, pero aún es un factor que no puede desconocerse su presencia importante en las altas cúpulas del chavismo Ahora bien, eh, ¿qué puede significar esta disminución del poder de, de, de Diosdado? Nada en lo que hace a lo cualitativo. El poder de Estado en Venezuela lo controla el régimen cubano, el Partido Comunista Cubano. Y la fuente decisiva de ese poder son las Fuerzas Armadas, lo que queda de Padrino, que es del sector de Maduro, y lo que queda de Reverol, que es el factor del narcotráfico dominante en las fuerzas armadas pero hay un tinglado de fuerzas que Maduro ha construido alrededor de Irán que tiene esta fuerza en ascenso del señor del Alzheimer pero venido a menos también últimamente porque este, incluso hasta el Mossad de Israel le ha metido sus carajazos bien duros a la, al equipo de guardaespaldas que, que, que, que cómo se llama, vigilan la seguridad del Alzheimer o sea, es un tinglado de fuerzas donde la FARC, el L.N., el Hezbollah, Irán, la mafia rusa, bielorrusa, este, Turquía, eh, Cuba, por supuesto, y eh, eh, los pranes de Venezuela, que también tiene cada uno su cuota, pues, en el reparto del mercado interno, del control de la riqueza, del control de las empresas, de los pases de frontera, <coughs> es decir... Es un poder delincuente, Dios mío, tato. es un poder delincuente del que solo pueden tener acceso y control oh, los delincuentes del poder. Ahora, eso es un poder que se sostiene cada vez más precariamente, no hay moneda nacional, de hecho, es una estafa, entonces, no sé, como una especie de sobrevivencia pactada entre la sombra de la vieja burguesía y la vigencia de los nuevos cacos que dirigen el poder realmente existente del tráfico de, de mercancías y de personas y de, y de sobre todo el narcotráfico son fuerzas pues actuantes que son las que determinan la inclinación del poder. Maduro está pidiendo cacao y cuando él pide al presidente de México que se meta y cuando Rusia y Estados Unidos apoyan lo de México es porque tienen la necesidad de buscar una salida a este a este pantano, a este callejón sin salir en el que se han metido tras 22 años de lenta agonía progresiva, donde ya queda poco por repartir y mucho que adeudar. Deben demasiado y bueno, y están al borde de, de colapso. Ahora, ¿quién le da la estocada final? No lo sé. No lo sé. Perfecto. Muchas gracias, don Alberto. Muchas gracias, señora Michelina. Seguimos con Josma. Josman Mauco. Josman. Josman se fue. Josman está aquí, pero, pero, bueno, eh, no entiendo. Eh, ok, Josman, está por ahí Josman. Si no, vamos con Alberto. Alberto Hello. Beltrán. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Ok, hey. sí, Hello. Okay. Pero ya, volvió, Pero a ya volvió Josman, ya volvió Hosman. Alberto, dan José, danos un ratito y dam, démosle la palabra okay, a que estaba en la lista. Ok, bueno, muchísimas gracias a Repúblico, un saludo al señor Franceschi, a la señorita Joana. Eh, bueno, quería comenzar precisamente con el título, ¿no? Los pactos del fraude y la cohetación que no tienen límite, ¿no? Y es algo que nos agobia a todos los venezolanos porque hoy en día estamos en, por así decirlo, la etapa final. no Hay que, Estamos buscando darle la estocada final pues, a este Estado tiránico que viola los derechos humanos y que muchas de esas violaciones pues, constituyen a crímenes de lesa humanidad. Yo quería hacer una pregunta al señor Franceschi. Eh, ¿Qué piensa usted de la tergiversación de la lucha que dimos los jóvenes venezolanos en Venezuela. Estoy hablando eh, precisamente de lo que es la resistencia venezolana, que el grueso de la misma eh, está conformada ¿no? por esos jóvenes que, que somos los que buscamos un cambio. ¿no? Somos los contrarrevolucionarios, porque no somos revolucionarios, porque los revolucionarios buscan es, cambiar ¿no? el, la cotidianidad de, de, de, del, del ser humano, ¿no? de, de, de la esencia del ser humano. Y en ese sentido, pues quería saber qué usted piensa de todos estos fraudes y de todos estos pactos de cohabitación de, de, de la falsa oposición. Porque hoy en día estamos ya haciendo historia, ¿no? Venezuela es el primer país de Latinoamérica o de este hemisferio occidental que ha buscado, ha conllevado a una apertura de una investigación por crímenes de lesa humanidad y no podemos, eh, como decía José Félix Rivas, no podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer, y yo creo que necesario es vencer, es no tergiversar eh, la lucha de todos los jóvenes. Yo, por ejemplo, como prisionero político dos veces, porque no se puede jugar con la vida, ni con la libertad, ni mucho menos con la sangre de todos nuestros compañeros caídos, mártires caídos, no. Se quería escuchar la opinión del, del señor Franceschi. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Yoman, ¿qué puedo decirte? Yo no tengo... ¿Está bien, señor Alberto? Sí, aquí estoy. Ok, aquí lo escucho. Ah, Yoman, ¿qué puedo decirte? Digamos, ustedes representan lo mejor del país. Nunca hubo una generación como la de ustedes, salvo la que combatió por la independencia, que para mí era una causa equivocada, por cierto, que era una, el disparate de cambiar de élite gobernante este, y reventando lo que era la cultura y el Estado común bajo la corona española. Y eso será un análisis que habrá que hacer en otra, en otra ocasión. Pero los sacrificios inenarrables que costó a aquella generación de jóvenes la independencia solo tiene comparación con esta lucha que adelantaron ustedes pero lamentablemente ellos van eh, dirigidos por mercaderes de la sangre de esos jóvenes. Porque lo de la salida de Leopoldito y compañía, lo de la eh, jugarreta que hicieron con todas estas movilizaciones día tras día eh, con escudos de cartón contra esa policía de criminales del gobierno matándonos uno, dos, tres jóvenes por día, eso es una infamia completa que no cubre sino de deshonor eh, la inmoralidad que significó esa dirección de los años 2014, 2017, 2018. Esos son ahorita los millonarios ahora del gobierno interino este que, bueno, viven de haber llevado al sacrificio a, a esa generación, el... el el, todos estos parlanchines, ¿entiendes? el Guevarita y compañía, eh, ufanándose que son dirigentes, dirigentes de queche. Ustedes representan el fracaso, digo, la gente de Guevarita. Y gente como tú, Osman, y como fueron tantos jóvenes caídos, este, bien, son lo mejor de nuestra historia, lo mejor de nosotros, y, y, y algún día se hará justicia este teniendo sus nombres y sus actos heroicos en el centro de la memoria de, de todas las nuevas generaciones. De manera que saludo tu presencia entre nosotros. ¿Qué podemos nosotros enseñarte si no eh, repetir lo que ustedes nos pidan como portavoces de esa generación y seguir insistiendo en que el problema central de aquella jornada de, aquella de jóvenes y de, y de los actuales luchadores, el mismo problema de siempre, los dirigentes eh, son la, la causa de nuestra desgracia. Y eso queda feo decirlo como si uno estuviera aspirando a ser el que dirigente que sustituya. Las dirigencias son productos sociales, ¿bien? esa eh, casta de jovenzuelos. Este, eh, de los, del año 14, 15, 16, 18, 19, 20, esos, esos dirigentes de la, de la MUD son hijos legítimos de la mugre de los viejos partidos políticos que se reconstruyeron bajo nuevas siglas para venirnos con la misma cháchara de la capitulación ante el chavismo detrás de las ilusiones electoreras o detrás de la promoción de causas absolutamente. Eh, digamos, del colaboracionismo político, del colaboracionismo con la élite de la ex de Venezuela, que es el chavismo. Este, te referías a lo de este fiscal. Yo no soy muy, muy fanático de estas causas de, de tribunales internacionales y todo, sobre todo porque son redomados burócratas que donde tardan cuatro o cinco años para analizar una hoja de papel y después venir con una visita que hacen a Miraflores, donde le permiten al imbécil de Maduro posar allí de que es partidario de una investigación. Nadie menos interesado en una investigación que Maduro. Y vino este fiscal Khan allí a, a, a, lucir, a hacer lucir a Maduro con, y una supuesta flexibilidad del régimen. Bueno, en todo caso, efectivamente, ojalá, de verdad, haya una causa bien armada, que si sí la hay. Hay infinidad de testimonios y de peticiones que se han hecho ante esos organismos internacionales pero no te, no te olvides ¿no? que esos organismos son hijos de las Naciones Unidas son hijos de la fuego de potencias, son hijos de los estados que dominan la opinión pública mundial son hijos de los monopolios son hijos de los grandes conglomerados de progre de la misma peste política de los de la ideología de género, todas estas propuestas absolutamente malsanas contra la civilización, contra el conservatismo social, contra las causas que animan a los pueblos a conservar su esencia y los que siempre terminan ganando son los relativistas morales, son los partidarios de adecuarse a los nuevos tiempos, del nuevo dominio de las nuevas élites. Quedan muchas luchas por delante y tú vas a tener el más oportunidad que nosotros los ya viejos de eh, nutrirte de esas nuevas fuentes que nos permiten vislumbrar en una Argentina con Miley, en una eh, España con Vox, este, en, una, en, una, eh, Chile, en un Chile con Katz y mucha gente que hay por allí eh, impulsando las verdaderas causas de la defensa del occidente cristiano y de la defensa de los, verdaderos, de los verdaderos valores de la civilización occidental. Pero hay una crisis de liderazgo muy fuerte, eh, incluso arrasó hasta la propia dirección norteamericana y arrasó hace tiempo la de Venezuela. Veremos cómo eh, pueda reconstruirse buena parte de esta fuerza para volver a las batallas fundamentales que todavía están por delante. Muchas gracias, Omar, por tu participación. Muchísimas gracias a ustedes. Eh, es un honor para nosotros, no para mí, porque yo no soy yoísta ni egoísta. Aunque hay a veces que uno puede ser egoísta racional y no irracional, pero yo siempre me refiero a nosotros porque representamos a, a toda esa juventud y siempre tenemos que honrar y recordar a todos nuestros mártires caídos y es precisamente hacer justicia transicional. Eh, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Joman. Gracias, siempre es un gusto tenerte por aquí. Y igualmente, igual al doctor Franceschi, yo saludo tu presencia cada vez que te tenemos. Pues, muchísimas gracias, doctor. Ok, ahora, eh, existió una vez un cantante dominicano que lo llamaban el negrito del batey. Este hombre que cantaba guaracha y mambo y... y y hoy tenemos en la audiencia un hombre que se llama Alberto Beltrán, que es igual, que es el mismo nombre del negrito del batey, el cantante dominicano. Adelante, Alberto. Eso no lo había escuchado, había escuchado el del bigote que canta. Está bien. Este, mi nombre es Alberto, soy uno de los tantos margariteños que está fuera de Venezuela de manera involuntaria. Eh, se habla de pactos de fraude, eh, pero doctor Franceschi, eh, la verdad me gustaría que me conversara sobre pactos de libertad. Sé que los republicos van a tener su lugar, en, un buen lugar en la historia, pero no, no se está logrando el objetivo de, de, de liberar a Venezuela. O sea, ¿qué, ¿qué faltaría para que, o sea, si nadie más toma la batuta de eso, qué faltaría para que usted se siente con, o sea, con los verdaderos opositores? No estoy hablando ni del G4, ni el Guaidó, nada de eso, sin vergüenza. Este, de todo el universo de, de, de oposición que, que yo veo. Eh, tengo anotado cuatro. Tengo anotado Eduardo Vitá de Rumbo a Libertad, Marcelo Croato de Revolución Ciudadana Siete Estrella, al teniente Colina de Bepex y ustedes los, los Repúblicos. ¿Qué, ¿Qué faltaría para que ustedes se sienten y, y digan, oye, vamos a unirnos y vamos todos juntos contra, contra ese monstruo que es el castrochavismo? O sea, la, la, la verdad... La, todo lo que pasa en Venezuela es muy triste y, oye, necesitamos que ustedes se unan. Pues esa es mi pregunta, don, doctor Franceschi, gracias. Tocayo, este, falta el medio y las dos orillas. Este, la situación, y tú los nombras a los sobrevivientes de esa oposición bastante marginal que somos, y somos realmente un proyecto embrionario de lo que pudiera ser parte de un conglomerado muchísimo mayor. Pero incluso rumbo a libertad, por ejemplo, viene de una fractura entre Vitar y Roderick Navarro. Eh, el amigo eh, Colina tiene un larguísimo esfuerzo de muchos años acá en el combate en el exterior. Este, el amigo Trovato ha, ha tenido un papel importante en buscar ese nuevo marco de alianza este los, los resultados son moderados. Y nosotros que somos los más eh, numerosos o, digamos, presentes en muchos escenarios, bueno, somos marginales de marginales. Aquí hay, hay, es muy malo andarle metiendo en busca a la gente, amigo. Eh, tocayo Y entonces es bueno que usted sepa que esto es una pelea de resistencia, no de velocidad. Y nos faltan... Eh, no solo el tiempo y la, y la oportunidad de, de edificar una organización como tal, llena de militantes intelectualmente solventes, de gente que estudie. Tenemos enormes y extraordinarias fuentes de conocimiento, como el materialismo filosófico de los amigos de Oviedo, la propia experiencia de, de esta especie de derecha internacional que está aflorando por muchos países con balances ya interesantes como para eh, aprender de ellos, pero el, el tema nuestro es que venimos de una bancarrota impresionante de la oposición en Venezuela, de los valores de toda esa generación que fueron vendidos, rematados al mejor postor por esa generación de improvisado que fue la dirección de la MOT, que resolvió venderse al chavismo pues, y hacerse rico todo y lambucios del poder y bien, entonces todos ahora estamos contagiados de esa debilidad estructural que nos costará algún tiempo salir de ella yo no estoy acá, digo, tocayo para, para ¿cómo se llama? para generar pesimismo pero, caramba el esfuerzo no vamos a dejarlo de hacer y nos mantenemos con una gran voluntad de lucha pero falta tiempo para ver los mejores días de nuestro papel en la lucha política en Venezuela. Esto es todo lo que puedo decirle por ahora. Hoy, hoy además de Josman Bauco, tenemos también otro representante de la resistencia. Adelante, resistencia radical. No tenemos un nombre persona, pero, pero sí el del perfil que él que él maneja adelante resistencia hola hola ¿cómo un saludo por aquí desde Lechería don Suátegui, bastión de resistencia para mí es un orgullo tener por aquí al señor Franceschi en vivo y bueno lo poco que, que le podemos decir es que nosotros también tuvimos aquí muchas pérdidas humanas cuando nos mandaron como unos corderitos a salir en pro de, de defender y de liberar este país y mientras lo hacíamos, eh, había una cuerda de falsarios en prostíbulos en Cúcuta con prepagos. Eh, los hermanos de, de muchos estos de estos diputados dándose la gran vida en el exilio dorado. Gustavo Marcano en ese momento que también se fue al exilio dorado a vivir de, de lo más cómodo y a querer dar las instrucciones desde allá. De todas maneras, bueno... Mi reflexión es a buscar de verdad una alternativa que no sea ninguna de estos dos bandos. Ninguno de estos dos bandos que de verdad este, son productos de un laboratorio del G2, del G2 cubano y de Rusia y de China y de todo esto lo demás. Eh, les recuerdo algo, este, que todos estos bandos viven de, G, de ONG lavadoras de coca, viven de, de, de verdad de la matraca viven de verdad de, de todo lo que es la cochinada y la pobredumbre de verdad que puede existir aquí en Venezuela. De verdad nosotros aquí estamos muy unidos y creo que este domingo un 70% de abstención. La gente está muy descontenta, no va a votar por esos alacranes ni por ninguna de esas ratas políticas que de verdad no nos representan a ninguno de los venezolanos. Un saludo a todos por aquí desde el oriente y bueno, gracias por, por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti, resistencia. Entonces, don Álvaro, ¿estamos listos? No, no, bueno, entonces yo, yo voy a ir, yo como ya estamos entrando en la recta final, este, déjeme hacerle una, una pregunta, don Alberto, vamos a mover el calendario cuatro días. ¿Qué quedaría a partir del 22 de noviembre como expectativa para la gente de en el caso de que voy a crear dos, dos escenarios eh, en mi mente, uno la oposición la pseudo oposición o esta gente que, que está liderada por Guaidó y el G4 obtienen un número sustancial importante de, de de victorias parciales y de gobernaciones y alcaldías ese es un escenario y el otro escenario es donde como esperamos que yo creo que va a suceder Obtienen dos o tres que son migajas como para que ellos se sientan, eh, nada, para, para que se mantenga todavía la intención subyacente de manejar algún presupuesto y ellos se mantengan de ahí, de, de, de, de esas pequeñas alcaldías y gobernaciones que le pudieron haber dado. En una es que ganen mucho, en la otra es que ganen poco. ¿Qué pueden esperar los ciudadanos venezolanos a partir del 22 de noviembre? Yo te voy a hacer una contra contrapregunta. ¿Qué crees tú que pensó el gobierno que va a hacer? Bueno, en este caso yo creo que el gobierno les va a permitir ganar una, dos gobernaciones, unas muy pocas alcaldías. Les van a imponer un protectorado, sin embargo, les van a permitir tener acceso al presupuesto para que ellos puedan robar y mantenerse y mantener la misma vida este, que están llevando pero eh, sin poder alguno y sin ningún sin ninguna capacidad de cambiar sustancialmente la situación de Venezuela. Y esa conclusión la traes tú de lo que ha sido la experiencia de 22 años de Chavismo, ¿no? De 28 elecciones anteriores, sí señor. Exacto. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos esperar distinto a lo que tú has dicho? Es muy difícil bueno. que ocurra nada distinto a lo que estás diciendo. Le van a zumbar unos huesos pelados allí, una, unas alas de pollo, ¿entiendes? este Les van a zumbar, qué sé yo, una o dos gobernaciones marginales, o le pueden sumar la del Zulia, que ha acumulado todos los problemas de Venezuela, como para eh, ser el quebradero de cabeza de cualquier excelente gobernador manejando recursos riquísimos, pero si le pones al peor de todos con los peores presupuestos es para la palco lo que venga el Tulia con el filósofo el Tulia dirigiendo aquel, aquel saco de, de problemas que es el suyo. De manera que no hay nada que esperar, Álvaro, es, es definitivamente la cabose, es la administración de, de la gangrena lo que queda, un estado en proceso de desaparición acelerada de su capacidad de control territorial, un mundo de mafias, un mundo de carestías enormes, es el 5% de la población accediendo al consumo de lujo, un 10% accediendo a un mediano consumo de sobrevivencia y un 85% excluido de cualquier consumo de, de las proteínas necesarias para vivir o de los Elementales, elementos de confort Para no tener una vida de terror Cotidiano, de incomodidad De falta de agua, de falta de luz De falta de transporte, de falta de todo De falta de caucho, de falta de todo Y entonces, ¿qué puede ser la vida sino un eterno transitar Por la barbarie? Esa barbarie que la administra Maduro y ahora con el apoyo Entusiasta de esos alacranes De mierda de todo el país Bueno, ya veremos qué le van a Deparar a Venezuela eh, que para nosotros, y eso está por descontado, que es más penuria, peor de todo lo que hay, y las esperanzas, ¿cómo se llama?, en, en, en absoluto colapso. Vamos a ver qué puede sacarse limpio después de un par de meses que nos ya separan del año, del fin de año, para ver cómo vienen las nuevas realidades. A mí se me ha dicho que hay una vaina cocinándose adentro de la Fuerza, la fuerza Armada. Creo que es, un, una vez más, eh, una, una falsa ilusión. Pero yo abogo porque sea, que se haga algo. Porque es como cuando tú has jugado no igual que muchos lo los que están acá. Cuando se tranca la pastilla ¿eh? y se baraja. Bueno, lo que va, las nuevas piedras nadie sabe cómo vienen. Bueno, aquí viene un barajo. Tiene que haber un barajo, porque la partida está trancada. Y entonces hay que, oh, en caso de las cartas, pues hay que repartir cartas otra vez. ¿Qué le toca a cada quien? Estos sinvergüenzas de la MUT creen que van a salir favorecidos de antemano. Y el chavismo cree que una vez más debe envainarlos a todos y robarse, robarse las cartas y robarse el juego, y robarse la lotería, es decir, robarse todo. Todos los elementos que hacen que la suerte sea absolutamente garantizada, que es para ellos. Bueno, una vez que hagan lo que van a hacer, ¿qué es lo que viene? Y es una gran interrogante, sinceramente. Pensar que todo esto es, es una vida que por definición es finita. Un país que no tiene ilimitados recursos. Una población que perdió sus mejores recursos de población de 7 millones de emigrados. Es decir, estamos ante un cuadro dantesco. ¿Qué puede esperarnos de bien a manos de los que eh, van a, a la gran ofensiva de la entrada de la ayuda humanitaria y la vaina se les olvidó medio una pega con putas y... ¿Qué puede venir de allí? ¿Qué puede venir de esos, de esos conciliablos eh, de Maduro y sus, y sus, y sus resguardados eh, guardias de cuerpo allí de Miraflores a donde desfilan todos y cada uno de estos pascuatos de la oposición miserable para vendernos el alma, pero ¿qué más nos van a vender si ya acabaron con el país ya se repartieron los botines estamos en manos de pranes estamos en manos de, de países que quieren quedarse con una parte del botín de, la, de, de lo que queda de la minería venezolana bueno, en este cuadro dantesco, yo la verdad que no quiero apostar más a a, a esperanzas alguna de manos de nada de lo que conocemos. Ya veremos cómo viene la próxima mano. Yo hago votos por esa próxima mano y aunque aunque me mantengo optimista, pues mis expectativas son bajas. Pero estoy seguro que después de cada barajo, siempre la cosa cambia. Así que estoy con usted también en eso. Le entrego el testigo a, a Johanna. Johana Gracias. Gracias, doctor. Doctor Franceschi, quería preguntarle si nos puede regalar unos minutos más, porque hay dos personas que quieren compartir con usted y además me queda a mí una pregunta. Entonces, no sé si puede regalar unos minutos más. No, yo puedo. El problema más. es que a la hora y cuarto a la hora y media no es que se acaba esto. Pues. No, tranquilo, no se preocupe. Yo tengo una, llamada a a tengo una llamada pendiente, por eso celebré del amigo, de una de un dirigente de Vox, del Parlamento Europeo, que tuve es que decir sí, que se aguante, que, que ya voy a hacer. Dale, no le, no le quitamos mucho okay. tiempo, yo sé que ellos van a entender. Eh, República de Adruz, ¿tienes la palabra? Se fugó. República, República de Adruz. Se calentó y se fue. No, debe ser que está perdido un poquito. Él, él se encuentra fuera del país, pero vamos a... Eh, quiero hacerle la pregunta mientras que... Ah, no, vamos a darle la palabra a, al señor Cristo. Señor Cristo, tiene la palabra. Señor Cristo. El hijo del creador, Dios mío, ¿dónde está? Bueno... No sé si es que no me están escuchando. Voy con mi pregunta, doctor. Se escucha, eh, disculpe. ¿me salgo, me, salgo, me salgo un poco de las elecciones. Ya va, que volvió Cristo. Ah, ok, volvió Cristo, pero... ¿Se escuchas Cristo, Cristo Sí, lo escucho. ¿Aló? Tienes, ¿Tienes la palabra. Ajá, le quería preguntar al doctor Franceschi. Mire, yo, yo vivo en el Zulia. Este... Es uno de los poquitos, de los muy pocos estados donde el eh, MUT, que está en proceso de atomización, tiene chance, de los poquitos. Yo, yo diría que en esta parte del país serían Zulia y Mérida, que tendrían alguna posibilidad de tener algún resultado. Pero la MUT se está atomizando. Este, mi pregunta es la siguiente. Veo que en el chavismo ellos están claros en que Maduro, bueno, ellos quieren que Maduro llegue al 2024. Están haciendo todo lo posible. Y por eso esta, estas elecciones fraudulentas, estas esta cosas, ¿no? Donde regresamos a un sistema de representación proporcional mucho peor del que heredamos de, de la Cuarta República. En el sentido de que todo es por plancha. Todo es por plancha y ahora los circuitos quedaron reducidos a su mínima expresión. ¿no? O sea, eso es algo más más obstáculos para que aquí haya una renovación. Ahora, los chavistas quieren que Maduro llegue al 2024, pero seguro estoy que Maduro no va a ser candidato en el 2024. No va a ser candidato en el 2024 y empieza como un recambio dentro del mismo gobierno y la pugna entre el madurismo y lo que queda del chavismo, es decir, los chavistas no maduristas. ¿Qué ve usted que puede ocurrir? Porque usted plantea la posibilidad, siempre abierta, de una fractura militar. Pero esa fractura militar yo la veo muy lejana, a menos que aquí haya una, un, estallido, un estallido social. Que lamentablemente estamos siempre al filo, porque somos un país que vive en una constante emergencia. Emergencia de servicios, emergencia de emergencia política, emergencia social, ¿no? Cualquier problema que haya aquí, cualquier fenómeno natural pondría a este país en colapso porque nosotros tenemos una, una crisis de los sistemas de salud y de educación que no, que no aguantan una emergencia, porque estamos muy mal. Entonces, ¿qué avisará usted? Yo creo que hay un sector de la oposición que está jugando a llegar al 2024 y otro que quiere un revocatorio el año que viene, que constitucionalmente le correspondería, pero el gobierno no quiere eh, dar esa... Y creo que hay un sector de la oposición que está de acuerdo con, eh, con el gobierno, lamentablemente gente de la MUD, no voy a decir que todo el mundo, pero una gran parte de la MUD no quiere ir a ese referéndum revocatorio, ¿verdad? Que le corresponde a eso. Entonces, ¿qué aviso usted eh, con respecto al revocatorio y con respecto a lo que sería una... Elección en el 2024 sin Maduro de candidato, no porque Maduro no quiera, sino porque ya Maduro se le acabó la gasolina. O sea, no tiene ninguna posibilidad de poder ser este candidato una vez más porque realmente pues está desgastado y erosionado dentro del mismo chavismo, pues dentro de su misma gente. Esa, esa es mi pregunta. Más que una pregunta, es una especie de convicción general que tú tienes en sacarle punta a una bolivillar que es esa bendita eh, cuadro electoral y de posibilidades, etc. La pregunta yo te la haría de aquí para allá. ¿En 22 años de chavismo, la MUD del Zulia hizo alguna vez algo que implicara el cambio de la suerte de ese Estado? No, en no, verdad no. que no. O sea, bueno, me explico. ¿qué, qué, me explico entonces, el, Sí, sí, sí, pero claro, yo entiendo lo que usted me está diciendo. ¿Y este, qué razones yo, hay para que sea distinto de aquí en adelante? No, no, no, o sea, yo en realidad, este, con respecto al resultado, no me parece que el resultado vaya a cambiar nada, ¿no? O sea, en realidad los que van a, los que van a votar van a tratar de protestar contra un gobierno. Es primera vez que el chavismo tiene la, la alcaldía y la gobernación aquí en Maracaibo. Y la gente está muy disgustada, pues, porque realmente ha sido una desgracia el gobierno aquí, pues. Una desgracia mucho peor que la que teníamos antes, pues. Mucho peor porque ahora esta gente, pues, tiene todo el poder y ha sido catastrófico. pues O sea, el Zulia es quizás, o la ciudad de Maracaibo es una de las ciudades donde más ha emigrado gente, pues. Donde la cosa está realmente peor, pues, de, de dentro de las grandes ciudades, yo diría que quizás es la ciudad más golpeada de las ciudades de este país, de las ciudades grandes, ¿no? Estamos hablando, ¿no? No, no quiero hablar sobre, más allá de los llanos, oriente y tal, no pero estamos hablando entre las cuatro o cinco ciudades más importantes, yo diría que es la ciudad más golpeada. Evidentemente, yo no, yo no, yo no le... O sea, a mí lo que... O sea, mi inquietud es, ¿podrá haber una...? O sea, yo veo la posibilidad de una fractura militar solamente si aquí hay un estallido social de, de lo contrario eso no porque, lo, porque yo me fijo que el CPI y y, y los gringos con, la, con las investigaciones que hay no hay militares hay muy pocos militares y aquí los cuando sueltan presos políticos a los militares los dejan presos, no los sueltan entonces pareciera que el gobierno americano está tendiendo un puente de plata para entenderse en algún momento con los militares. Porque yo veo que a los militares prácticamente no los tocan cuando ellos son buena parte de la tragedia que vive este país, que es el, el involucramiento del sector militar en lo que es el chavismo, en lo, que, en lo que es la dictadura. Yo pienso que no estoy diciendo nada que no sea verdad, pero lamentablemente yo no veo que los gringos verdad metan en cintura con investigación con los militares porque están abriendo la posibilidad en algún momento de una crisis militar, entenderse con los militares. No sé qué piensa usted de eso, pero eso se ve, se ve algo muy sospechoso que hayan civiles, pero no hay militares. Y lamentablemente cuando salen los presos políticos sueltos, los pocos que salen son civiles y los militares se pudren y no hay quien los defienda, ni a ellos, ni, ni a su familia. Ahí estaba duelo. Mucha gente lo criticó y todo, pero eh, se, se murió en la cárcel. Doctor Cristo, y eso. Doctor Cristo ¿puede ir eh, cerrando la idea para que vayamos, vayamos concluyendo, por favor? La pregunta es, ¿usted ve la posibilidad de que, de que realmente hay una fractura militar pronto? ¿Usted cree no, que Maduro va a ser candidato en el 2024? No, no soy brujo. De lo de Maduro no sé, y lo de los militares te puedo decir que no la veo. Entonces, pero es una forma muy fácil, casi irresponsable, de responderte. En realidad, tú has planteado interrogantes legítimas que ameritarían una exposición de media hora, una hora, explicándote la óptica con la que yo veo la crisis del Estado, su nivel de profundidad, las relaciones internacionales, las contradicciones de los imperios, las contradicciones interestatales, la dialéctica de Estado, la dialéctica de las políticas de las direcciones actuales de la oposición, las tendencias del gobierno en la situación económica global y en la venezolana en particular, la boliburguesía tratando de abrirse paso para ver si impone un sello de mayores libertades económicas pero que en última instancia son las mezquindades de siempre para reservarse una cuota de un mercado que ya está reventado. Es decir, eh, la contradicción colombo-venezolana, las, las distintas posturas de los factores que dirigen la Fuerza Armada. y Tú me devuelves a, a, a la hoja cero de todos estos análisis, amigo. Entonces... No sé, te invito a mi próxima charla para ver si te puedo explicar alguna de estas cosas, pero responderlas como pregunta y por afirmaciones tajantes, yo no estoy en capacidad de decirte no va a haber golpe militar, sí va a haber golpe militar. No, no, esa sola cuestión es un análisis complejo. Es el tema militar, es el, es el tema central de la crisis del Estado venezolano. y Yo no tengo un nivel de información tan digamos elaborado como para poderte responder categóricamente tampoco puedo con respecto a cuestiones futuras si Maduro llega al 24 claro que él quiere llegar al 24 y al 54 también quiere llegar el problema es cuánto aguanta el país y cuánto aguanta la colisión de fuerzas de fascineros que lo mantienen el poder este enajenado este, perdona que sea digamos un poco saliéndome de la de la de la del estrecho margen que me das para reflexionar pero es que no puedo responderte esa pregunta con afirmaciones categóricas. Muchas gracias por tu participación. Gracias a usted doctor. Eh, Andrés y Michelina, ustedes me están pidiendo desde hace rato la palabra, pero les digo, les pido por favor de que un minuto cada uno rápidamente valga la redundancia, uno seguido del otro para que yo pueda hacer mi pregunta final. Sí, por favor. ¿Empiezo yo? Dale. Sí, Andrés. Ok. Eh, a lo referente de que le decimos al gobierno o cualquier gobierno de izquierda que es castrochavista, ¿por qué no lo llamamos por su nombre, que es la izquierda socialista, comunista, que ha, en la historia ha matado medio una cantidad de personas y que se ha llevado, pues. Entonces vemos que usted dice que le gusta a usted Javier Miley o, o Katz o, o los, el Partido Republicano en Estados Unidos. Pero vamos a decir, esto no es solamente Argentina, sino que lo estoy viendo ya globalmente, que los jóvenes ahorita como que despertaron eh, en Latinoamérica y ahora como que todos se están uniendo para sacar a los eh, los que los que quieren un estado grande y ahora lo quieren reducir como en Argentina que ya se está moviendo Javier Milei por por por todas las provincias de, de, de Argentina ahora yo yo yo pregunto eh, esto podría llegar a, a Venezuela porque cuando yo estaba viendo canales por YouTube, eh, los, los Youtubers que, ven, eh, que venían aquí a, a Venezuela, Caracas por lo menos, que, que fueron a Petare, los de la gente de Petare estaban diciendo que eh, yo prefiero la izquierda ¿verdad? porque me da, pues, me da, me sustenta la vida y, o sea, imagínense. Entonces yo, yo no creo que... Yo no creo que eh, Venezuela tenga un gobierno de, de conservador o de derecha o tipo Javier Milei, Yo no creo. Que, que, yo creo que eso sería largo. Lo veo bien largo. Y además con la mentalidad eh, del venezolano de aquí, o sea, que que ese mantenido. Entonces, bueno, eso es largo. Y disculpe, pero es la realidad. Ajá, ¿Qué puedo yo responder? Ah, la pre, la pre, eh, bueno, no, quería dejar claro eso. Bueno, está ahí. Esa es tu posición sí. que viene de una reflexión del conjunto, de caracterizaciones, de, de digamos, de, ¿cómo se llama? Tú tienes redonda tu cosa, ¿no? Y opinas sí. eso. ¿Qué puedo hacer si no respetar tu opinión? Yo opino distinto en muchos aspectos. En algunas cosas podemos coincidir. Y bueno, ya tendremos oportunidad con más tiempo de poder dirimir estas cosas este, los repúblicos somos la corriente liberal de Venezuela eh, somos una, una mezcla porque somos también conservadores y este, en Venezuela no hay eso ¿sí? no lo hay porque Venezuela es un estado de clientelismo político de clientelismo estatal y el estado hoy por hoy está en un franco proceso de ruina y las propuestas de, que tengan que ver con fortaleza del Estado para poderte responder, ¿cómo se llama? Para poderle eh, responder a la gente petaria allí, a los amigos de Willex. Es un poco complicado. Yo no, yo no puedo sencillamente eh, tomar, en, no es que no pueda tomar en cuenta, yo tomo en cuenta tu argumento y lo que dime y direte de la gente, pero un programa político es algo distinto a lo que la gente anda pensando. Los programas no se hacen por encuestas o por o por pálpitos o por intuiciones. Los programas políticos son necesidades históricas de una nación que, en el caso de la nuestra... Le han reventado su Estado, su economía, su moneda, le han reventado su, su, su estamento productivo, le han reventado su población. Hay siete millones de emigrados, este, hay, son eh, dos siglos de acumulado civilizatorio que los han hecho pedazos, estos vagabundos que dirigen el poder y sus cómplices de la MUD. Y como tú verás, responderte a esa expectativa está un programa político que hay que explicarle. A, a las nuevas generaciones, a lo mejor esto nos lleva 20 o 30 años o a lo mejor en 4 o 5 podemos estar ya dirigiendo el país nadie sabe porque son los imponderables de la política, seguiremos conversando amigo ¿eh? gracias doctor Michelina, un minutico para poder hacer mi última respuesta que tanto el doctor Franceschi como el doctor Álvaro y yo nos tenemos ya que retirar sí es rápida mi pregunta eh, doctor Franceschi, eh, ¿qué va a pasar en este G 4 Supuestamente tratan de mantener al cadáver de Guaidó vivo, eh, que ya está enterrado en una fosa y tratan de, como sea, revivirlo. Hoy, hoy vi una entrevista del canal donde usted tenía su espacio en el SBTV eh, diciendo que no, que Estados Unidos aún reconocía a Guaidó como el presidente interino, que llama ¿Qué va a pasar? Porque te, tengo entendido que hay punas, y he oído comentarios que primero Justicia quiere poner su muchacho ahí, de presidente interino, que supuestamente puede ser este guanipa. Dios mío. ¿Qué usted me dice? La, ahí se la larga Tan mal estamos que guanipa puede ser presidente interino. No, mira, como tú bien señalaba que si el cadáver tal, cadáver tal, tal, tal. es una discusión de cadáveres. Es una discusión de insepultos, es una discusión de la agonía de esa clase política opositora y realmente hacer pronóstico respecto a esta gente es casi, digamos, inservible, ¿no? Vamos a esperar los acontecimientos, mujer, para ver qué, qué nos dicen este, los resultados de esas elecciones ya cantadas de antemano como una, eh, un servicio de condón que le han hecho al gobierno y el gobierno como todo servicio después de un condón vota el condón, vamos a ver qué, qué, qué es lo que van a hacer después de esas elecciones, pero yo no soy para nada eh, partidario de hacernos ninguna ilusión y las propuestas de Estados Unidos si lo acepta o no lo acepta esos son asuntos secundarios de la diplomacia que bien pudieran ser muy importantes para nosotros porque es nuestro país pero en el caso de los intereses norteamericanos son tan Oportunista y cambiante, como lo de cualquier potencia, y sencillamente puede, puede ser que convenga, que mantengan a, a, a cómo se llama a Guaidó, pero entonces para sus luchas políticas, diplomáticas y culturales y sus luchas diplomáticas y, y nosotros no estamos en eso. El problema es que el país ha sufrido 22 años esta calamidad sostenida en etapas enteras por los propios Estados Unidos. Y hoy por hoy vuelven otra vez a las andadas con Biden por la vida del embajador Estoria tratar de darle eh, perspectiva a ese gobierno mediante las negociaciones de México. Vaya usted a saber qué es lo que nos reserva la diplomacia norteamericana. Yo no confío para nada en las ejecutorias de este gobierno de Biden y creo que lo que haga va a estar mal para Venezuela. Bueno, diga, Rosana, Johanna, para poder responderle al amigo español este que me está llamando. Sí, señor. Mire, doctor, eh, como le había dicho antes, eh, necesito hacerle una pregunta que no está dentro del marco de electoral, pero quiero decir rápidamente unos antecedentes. Nosotros en Repúblicos TV hemos tenido hasta problemas cuando nos vamos a conectar usted y yo en programa. Eh, aquí en Twitter resulta que nosotros en la plataforma no podemos pon eh, solicitar hablantes a las personas por X o Y, porque así son las plataformas. Y resulta que el día de ayer, yendo ya al punto, ayer YouTube eliminó sin previo aviso, sin alertas previas, sin motivo alguno, sin strike, sin nada, el canal del diario El américa medio informativo y noticioso conservador libertario dirigido a la comunidad hispana de los Estados Unidos en español. Entonces, me gustaría que usted compartiera con la audiencia cómo nos vemos expuestos todas las personas que, aunque como usted dice, podemos ser eh, microscópicos casi para, para el ciudadano masivo, pero a lo que nos vemos expuestos en todos estos ataques. Hasta el mismo día de hoy, con usted aquí, nos han mandado una cantidad de bots que son los que han interrumpido en algunos momentos este espacio de voz. Entonces... Nosotros siempre hemos indagado y con personas de inteligencia hemos indagado el hecho de que precisamente quien más nos sabotea todas las cosas son personas de la MUD porque tienen unos grandes laboratorios en los que invierten dinero para poder silenciar, callar, censurar y hasta eliminar como le pasó a la América. Entonces quería saber su opinión al respecto. Bien, Johanna, que somos exactamente prisioneros de unos esquemas este, de poderosos intereses que controlan las redes sociales. Yo siempre que pienso en estas cosas, digo, Dios mío, si a Trump, que tenía 38 millones de seguidores, un buen día amaneció sin Twitter y sin Facebook. 98, no, Casi 90, casi 90, 90 millones. millones. ¿Qué queda para nosotros, Johanna? Entonces, ese es el tema ya de las grandes de las grandes plataformas, parece que Trump va a ser una plataforma importante al inicio de año, este, yo espero que haya posibilidad de meternos allí y de estar guarecidos para nuestra libertad de opinión y de solidaridad con, con gente que como Trump son, la, son una, una parte este, significativa de estas corrientes conservadoras y liberales de la, de la opinión mundial y de que estos dueños de las benditas plataformas mediáticas que martirizan a todo lo que se les antoja, yo te digo yo, yo hoy como resignado con el cuello expuesto al hachazo, cada vez Ay, me quitaron medio millón de seguidores de Twitter, mi amor, a mí no me quedaron ganas más nunca de andar trabajando afanosamente por hacerme de un público porque, no sé creo que eh, un cualquier día les da la gana y te vainan, entonces este, seguiremos peleando Johanna, ¿Qué puedo decirte? seguiremos peleando muchas gracias por, ver, por este programa tanta es, gente Dios. interesante que se nos acercó muchas gracias a ti por tu esfuerzo pero nacimos el día en que se juramentan los que quieran pelear no los que se resignan ok ah, es. Amén. muchísimas gracias a usted que Dios me lo bendiga y siempre me le dé mucha salud te doy la palabra doctor Álvaro bueno, bueno, bueno. Muchísimas gracias a todos, a todos los que nos acompañaron esta noche con sus interesantes intervenciones, a todos los que aprovecharon la participación de nuestro doctor Alberto Franceschi. Gracias, doctor Franceschi, por estar con nosotros, por habernos permitido una, un, un par de preguntas más y una media hora adicional a la hora y media que teníamos pactado esta noche. Pero... Eh, eh, no, no siempre es suficiente hora y media, especialmente para un invitado tan interesante como el doctor Fensetti. Este, esperamos tenerlos de nuevo el próximo jueves a las 7 de la noche. Gracias, don Alberto. Gracias, Joana, por la colaboración, por la ayuda y por la participación aquí con nosotros esta noche. Como siempre, una excelente participación y moderación. Espero verlos el próximo jueves a las 7 de la noche. Gracias a todos por estar aquí. Que tengan muy buenas noches.